tengo muy presente con cariño las veces que puedo acudir. Es, es una pena no poder hacerlo por las circunstancias, no, no ya las que vive España y vive América, la que, las que vive toda la humanidad que eh, vamos a poder superar. Y precisamente esta actividad y la forma en cómo se está llevando a cabo es una demostración más de que la humanidad va a poder superarla y de que AECIT además está, está a la altura. Yo siempre lo digo cuando acudo a los centros, me siento acogido eh, con con un tremendo cariño, con mucha profesionalidad, las actividades se desarrollan eh, siempre de una manera eh, ejemplar y el que eh, el esfuerzo que desarrolla también a decir para que podamos eh, llevar a cabo esta actividad en estas situaciones tan dramáticas que estamos viviendo todos es una muestra más de que todos vamos a estar a la altura y que esta situación la, la vamos a superar.